El repositorio institucional es una plataforma tecnológica que permite la visibilidad de la producción universitaria al mundo. Basado en protocolos de acceso abierto que permite la comunicación con portales internacionales. Con una conexión a internet y un dispositivo, puedes acceder a la plataforma en cualquier parte del mundo. Así estudiantes y académicos cuentan con un espacio de encuentro que posibilita el trabajo colaborativo. Con más de 22.000 documentos a texto completo, el RI es el tercer repositorio institucional de importancia en México, con más de 6 millones de descargas y 4 millones de visitas en todo el mundo. Incrementa la visibilidad, difusión e impacto de la producción científica de las universidades, así como transparenta el uso de los fondos públicos. Incrementa las posibilidades de acceder a recursos de investigación sin aumentar la inversión, agiliza la transferencia del conocimiento y disminuye la brecha del acceso a la información entre los países.